¿Esa silla tita es eh, la silla está se la fanea un linchera, no, boludo. Lo recabé a piñas y se la robé. Ay, ¿no sabes lo que me pasó hablando de linchera? Ayer que fue el burrekin. vino un chabón y nos empezó a decir de, de que le compramos fibrones, no seamos hijo de puta, estaban dos cajas por 200, re barato, tipo, una caja de fibrones así. Y yo dije, re barato, pero la verdad es que no quiero los fibrones, le digo. dice, no, no, dale, dale, comprame los dos. Y yo, no, mira, te doy 100 pesos. Se me dice, bueno, te ven acá, que yo, Bueno, dale, destapo uno. Cuando escribe, no escribe. Y el chabón se ríe a lo lejos. Yo digo. La próxima vez que lo veo, le meto cada uno de los fibros en el objeto Momento vermemes mes. ¿Por qué no te contás con el Mati? El Mati. No, Mati. Veamos. Oh. ¿Qué pasó ahí? Yo antes era como tú. Mi primo se estaba convulsionando Y yo como buen insano grite Mi vecina Ya que es evidente que mi no tiene frenos inhibitorios Y contesta todo tal cual le sale de la mente Necesito que un periodista le pregunte ¿Cuál haría la hermana? ¡Para! ¿Cómo terminó siendo un pelado con cara de. de rodilla? A tremendo malo de película, boludo. ¡Qué carajo! Amigo, parece un villano. Toda, che, toda, toda, toda. Esa pelada. ¿Qué te hicieron, Pepsi Man? Ok, eso es un loro ¡Ay! Ay, no, está poniendo la cinta. Yo <risa> una vez le hice esa, Felipe, y saben que no cayó. Literalmente hizo. Y me miró con cara ojete. Y yo me quedé. Vos no sos un gato normal. Pedazo de gato disco <risa> de ¿Qué mierda es eso? <risa> oh, bueno. <boca. risa> Me echa 23, 28 El tatarañito de Wismichu Ah, Ay, yo vi este video No Que graba no hace nada. Eso lo que es. Che, igual en serio bailan así. Chicos, miren de fondo cómo están bailando todos esos yankees de los jefes. ¿Cómo están bailando? Literalmente está bailando como Sims ¿Está haciendo? Arrancó el toque rock Mientras... mira eso? ¿Está haciendo? ¿Bailan como Sims? Bailan muy NPC, boludo Son muy NPC los yankees bailando Concha de tu ma... Notaste que en realidad las aspas se estaban moviendo a alta velocidad y por eso cortaban con tanta precisión, aunque el que se mueva es heterosexual. No, pará, yo no soy gay. <risa> <risa> <risa> trala, trala, trala. Me están robando, ayúdame por favor. <risa> <risa>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 ¡Qué verga, eh! ¡Qué verga, qué verga, qué verga, qué verga! Psicólogo, la vieja chota no existe. La vieja chota. Boys. Men. ¿Qué es eso? ¿Es Obama? ¿Es Obama? ¡Global! Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. I have someone else, can you? Hola, papi. ¿Qué onda? <risa> por favor, necesito a que me ayude con esto. Porque sí. yo... Yo quiero hacer... Si, si hago así... Se chorrea por ahí, ¿entendés? Pero si... Es buena esta idea, pero hago así... Y si da vuelta, me te un algo para hablar ¿Qué? Bien, vamos. Delincuente de negro. Pobre. Te discriminamos. Te discriminamos. No, delincuente, negro y pobre. Bien. Muere tu vieja la industria del porno. Mal. ¿Por qué? Cartoon Network ahí. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Quién eres? ¿Vas a darme pele? Te <risa> escribo en la empresa hace unos días. un columbita. Bien ahí, buena. La depresión afecta cada vez a más personas en el sí. universo. Y si tú la sufres, a lo mejor es. Porque eres tonto. A lo mejor no es por eso, también puede ser que no, claro. Por supuesto que no. Pero a lo mejor sí. ¿no? ¿Por qué eres tonto? Sí. Ahora sí le es Sé que no. No oh. lo sé. Sí, Dios, rece. Qué linda que es rece, boludo. ¿Qué es eso? Che, muy bueno Muy bueno, el, el doblaje está bueno Creo que vimos todos los memes por hoy Fuck you. Oh amigo, ya estoy al, al día con los memes